del sobrino de Pedro González, un muchacho jovencito, fue asesinado en, en la prolongación de la calle de la 27 de febrero en Santo Domingo. Joven que salió de aquí a trabajar. Una persona buena, sana, joven, y sale a buscársela y encuentra la muerte en Santo Domingo, que es la casa del, del demonio, del infierno. Y las calles de República Dominicana se han convertido, hay un recrudecimiento de la delincuencia, que parece ser como que hay una especie de, de plan macabro para, cuando se está hablando de frenar la delincuencia, de hacer un plan para reestructurar la policía, reducir la criminalidad, la, la criminalidad, ha brotado de manera espantosa, alarmante, una espiral gigante que parece incontrolable y que la rebasa la capacidad de las autoridades. Y está afectando a todas las esferas sociales. Ahora en el caso de Leslie Rosado se habla de, un, de otro policía implicado que la mandaron a matar, que estaba a punto de divorciarse, que... Incluso encontraron otro disparo, una yipeta en la parte de la placa, además de que tiene la goma delantera, el del cristal. O sea que él salió a perseguir, a matarla. Entonces, la, la, la guagua de la, de la guardia, que lo pusieron a toda la dotación, a disposición de los guardias que iban en la guagua, lo persiguieron también y le sirvieron de escudo. Porque ellos se ponen detrás, él pasa delante de ellos, y la asesina, dice su hija, sin mediar palabra. No fue de que le dijo que tocó el cristal. No, no, no, vino, pum, y la mató. Ah, ahora que la ira, que un hecho, escuché al abogado pasando vergüenza, tratando de justificar lo injustificable, que, que la ira lleva a otro acto de ira, y un hecho lleva a otro hecho. Justificando esos cuartos, hay cuartos que no se cogen, y bocas que no se besan, porque hay dinero que tú coges y te quema los bolsillos, y bocas que te pegan herpes. ¿Ustedes sabían eso? Entonces hay que tener cuidado con eso. Y este país, pero hoy se está recordando hace un año justamente, pero esa hija de Machepa, esa va con su pareja, ella manejando un motorcito, saliendo del trabajo. Y no choca, rosa a un cabo de la policía. Ellos discuten pero llegan a un acuerdo y dicen, bueno, si tú crees que, como tú eres un león, tú eres un policía, yo te voy a dar lo que tú quieras, esta es mi dirección, está bien. Pero él no se sintió conforme, porque son leones. El, el esposo dijo, tú estás nerviosa, ven, déjame manejar yo. Y ya se montó detrás, él le cayó atrás y le dio un tiro por la espalda. Hoy, un año después que se está conociendo eso en los tribunales, hoy es que se está conociendo el juicio de fondo, por fin, la primera audiencia un año después. O sea que se están repitiendo una serie de hechos aquí muy peligrosos que tienen que ver con la violencia. Eso es, eso es muy cuesta arriba eh, lo que está pasando. Entonces el presidente sigue con su libreto. Pero ustedes saben por qué sigue con ese libreto. Porque ese es el jefe de la policía, el director de la policía que encaja con el hombre de bajo perfil que no le gusta hablar. Ustedes no ven que la primera versión que da la policía defendiendo al cabo, diciendo que estaba fuera de servicio y que como quien dice, no era la responsabilidad de él, y él mismo lo justifica. ¿Y qué tuvo que decir ayer en una rueda de prensa? Yo lo puse aquí. ¿Usted sabe qué fue eso? El presidente le dijo, vaya y diga esto, para que dejemos contenta a la sociedad. Nosotros no vamos a permitir que hechos de ningún tipo, con uniforme o sin uniforme, con pistola o sin pistola oficial, se ejecuten y vamos a someterlo a la acción de la justicia. O sea, un teatro. Eso le quedó muy feo. ¿Eh? Ese guión preelaborado que todo el mundo conoce, entonces eso se vio hasta ridículo. Entonces, usted manejará ahí, pero eso se debe, eso se debe, y por eso estoy agotando esta parte. Fíjate bien que hace cinco minutos que lo comencé para que lo tenga, que sería el, uno de los primeros. Voy a hacer dos comentarios hoy. Eh, ¿Tú sabes qué dijo el, el que fue director sí, regional? Cuando él fue director regional, cuando él fue director regional aquí, Rafael Guillermo Humán Fermín. Antes de que lo denominaran cirujano, eh, él comía, cenaba en mi casa. O sea, a mi casa nada más le faltaba dormir. Después de eso, lo hacen jefe de la policía y no lo volvió a ver más. Porque yo tengo eso. Ese amigo. Y él explicaba que se da una situación y que se dio a raíz de la nueva ley policial, y dice él que era una basura, que la ley 590-16 no permite que ningún jefe de la policía, que ningún director, como se llama, a raíz de esa ley, y dijo incluso que Danilo se parecía al Rey Mida, que todo lo que tocaba lo convertía en m i -E así mismo lo dijo, no como Rey Mida que lo convertía todo en oro. Y dice que desde que se tocó eso, un director es una especie de títere. ¿Por qué? Cuando usted llega a la policía, a la jefatura, como director, usted necesita nombrar su personal. Usted tiene que poner al director de investigaciones, asuntos internos, todos los departamentos investigativos. Y tú sabes qué sucede, que a raíz de esa, de esa ley, tiene que someter una terna al Consejo Superior Policial y esa terna que es sometida finalmente la modifica, la amplía, la adorna. Quien la aprueba y lo nombra es el ministro de Interior y Policía. Sin tomar en cuenta que todavía los coroneles y generales se nombran por decreto del presidente de la República. Entonces él dice, un jefe de la policía es un jefe sin tropas y por eso no hay ahora mismo un respeto y orden. ¿Por qué? Porque los coroneles y generales, una vez los oficiales superiores, llegan a cierto nivel, llegan de sargento para allá. ¿Qué es lo que están haciendo? Buscándose la detrás del poder político. Y después que usted lo nombran por un decreto, ¿y quién lo quita? de ahí? A menos que usted comete una falta. Y usted va a respetar jefe alguno que le diga que... Por eso que ustedes ven que cada uno tiene su librito y hace lo que le da la gana. Entonces tiene una particularidad, dice él, que es lo más grave. Que tampoco puede cancelar, porque él no nombra. Por eso es que ustedes ven que lo único que hacen es que cambian los mandos. El de aquí lo mandan para allá, el de allá lo mandan para acá. Y ustedes ven fácilmente que una gente entre si dirigir regiones, departamentos, se pasa 30 años siendo jefe en la policía y no le da chance. Al que viene desde abajo, ahí por eso tenemos un cierre de Foca que va a cumplir 40 años en la policía. Pero ese no, ese no anda, ese no da comisiones. Y ese es licenciado en Derecho, es el locutor, tiene diplomado de Estado Mayor. Es serio y no coge, pero no va a los puntos y no banda y no busca. Y por eso lo tiene como una bolita de billar. No está, compadrino, usted va para allá, venga para acá, hasta que Dios quiera. Ese es el problema, decía Guzmán Fermín. Yo le voy a poner a ustedes ese video. Bien, entonces, otra cosa, y ahí lo voy a dejar para entrar con todas las informaciones. Estamos hablando de modificar y generar una estructura para cambiar la policía. Pero no es decir que se produzca una transformación eh, quitándole el logo. Me hicieron con la DGC. Antes AME, ahora DGC. Le cambiaron el uniforme y son los mismos agentes y ahora la misma la, lo tapón y nada más detrás de los cuartos. Usted no ve un agente gente de AME o DGC ordenando el tránsito, usted lo no ve buscando cuartos. Y por el contrario, si usted en un pueblo desarrollado como Santiago, Santo Domingo ve un tapón interminable, hay una AME detrás que pidieron el criterio, no hay asunto de criterio, de coordinación de ningún tipo porque antes era un perfil, cuando Alex Germán creó la Autoridad Metropolitana de Transporte también, de tenía un perfil tenía que ser una persona que ingresara a bachiller para que terminara con la licenciatura, delgado, estudiado con preparado con, hasta físicamente ten, le pedía una estatura, no podían estos tipos que andan ahora que, que si respiran un, un, un, bot, un botón de eso te saca un ojo, o la panzota el barrigón, aquí es ya lo preparaban en artes marciales. Tú no ves la, la vergüenza que pasan los agentes y los policías de nosotros cuando nos enfrentan a un tigre. Le dan salsa y pela y pues, no lo entrenan. Y tienen un perfil distinto. Ahora los agentes de la DGC son agentes recaudadores de impuestos internos. El taponazo ahí y ellos parando par, con un motor parado ahí, para cobrarle una multita de 2.500 pesos. Si eso sigue así, pues se dañará.